Mateo 6 y 25 a 34. No te preocupes. La Biblia tiene muchos principios que se pueden aplicar a nuestras vidas. Uno de estos principios es, no te preocupes por. Este principio se puede encontrar en, el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25 a 34. El principio es que no debemos preocuparnos por lo que beberemos porque, Dios proveerá para nosotros. Esto incluye agua, vino y todos los demás tipos de bebidas. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, o sobre tu cuerpo, lo que te pondrás, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? ¿Puede alguno de vosotros añadir afanosamente una sola hora a su vida? ¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Mira cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la yerba del campo, que hoy es, y mañana es echada al fuego, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? o, ¿qué beberemos? o, ¿con qué nos vestiremos? porque los paganos corren tras todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que las necesitan. Más buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. Dios es tu fuente. Él cumple sus promesas. Él cuidará de ti. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Dios y no preocuparte. Me gusta y suscríbete.